Yo solamente quiero comentarte que nosotros nos hicimos cargo de las invitaciones estatales y municipales, la federación se hizo cargo de todos los nombramientos, de todas las invitaciones federales. Así fue como se dio, no había ningún otro tipo de indicación y así es como se dio.